Hace unos minutos yo le decía a ustedes que en esta noche recibimos la visita no solamente de un líder de un sector tan importante como son los taxistas, sino una persona que ha llevado a cabo importantes trabajos dentro de lo que se pudieran significar, no solamente acuerdos con el Ministerio de Turismo, con las autoridades a nivel gubernamental, sino en estos momentos ha sido el armador quien fue partícipe del primer acuerdo que yo creo que en la región del Caribe se pudo llevar a cabo entre una multinacional y el sector de los taxistas, precisamente en República Dominicana. Me refiero precisamente a Santiago Zamora, quien es el presidente de la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos con Datatour. Santiago, bienvenido a este espacio, mi querido. Buenos días, bienvenido. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Para dar a conocer los detalles y la forma... Eh, trascendental sí. en que hemos arribado a este acuerdo con esta multinacional, porque es de mucha importancia para la paz y la tranquilidad de la República Dominicana. Pero eh, no solamente, no, no solo un sector de Punta Cana sí. la Confederación Dominicana de Transporte y Taxi Turístico, Codotatur, sí. es la que regula y dirige todo el transporte a nivel nacional. Lo que pasa es que iniciamos, con un plan piloto okay. en la región del este especialmente en Bárbaro Punta Cana. Esto es para ir desarrollando todo un trabajo a nivel nacional. Uh -huh. Luego que salgamos de Bárbara Punta Cana, estaremos en lo que va a ser Vallaíbi, Romana y Chica completar el este sí. completo. Este es un modelo que viene desarrollándose. De Luego que terminemos ese, ese plan de la región, entonces iremos hacia el norte, uh -huh. que hay que discutir eh, las condiciones. Hay que integrar a todo el equipo dirigencial para que por lo menos puedan ellos compartir, estar de acuerdo y entender que hay que hacer un aporte para la transformación y adecuación del transporte en la República Dominicana. Porque asimismo, como la política de renovación de que está ejecutando el gabinete eh, de transporte en la República Dominicana, todos los sectores sí. de transporte tenemos que aportar ese grano de arena. Y eso es lo que estamos haciendo empujando y que por lo menos sea una remodelación con integración. Sí. Porque de nada, va, de nada va a que tú hagas una remodelación y que no estén integrados y que no estén a gusto el, los dirigentes de, eso, de, esa, de ese transporte a nivel tradicional. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hemos venido hemos venido adecuando la integración. Por ejemplo, ya se ajustó sí. la integración en la región del este va Bajo Punta Cana. Sí. Todo está bien, yo están feliz. Que pudiéramos decir, Santiago, que uno de los puntos más importantes a nivel del movimiento de estasis turístico. ¿eh? Pero pues mira, yo le voy a decir que todos son importantes para no sí. crear mercedos sí, con sí, los sí, compañeros. Sí claro, que sí, claro que sí. Todos son importantes. Este es uno, uno de los más importantes. Sí. Pero igualmente de la región del norte, sí. igualmente el Gran Santo Domingo, y ya caminando hacia el sur. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? La integración de, lo, de los compañeros. Por ejemplo, allá... Hubo este acuerdo gracias a la intervención del gabinete de truco, la integración nuestra, pero sobre todo la sabia decisión de los dirigentes actuales Excelente. de, de Bárbaro Punta Cana. Sí, sí, Allá hay sí. tres organizaciones. Con, eso, con, eso, con esas tres organizaciones se hizo un trabajo de proceso de integración. Además, complaciendo, complaciendo esa demanda de la sociedad civil que aclamaba sí, sí, sí, de que había que buscarle, eh, como decimos acá, un bajadero sí, para que esté sí, de acuerdo sí. y evitar, sí, evitar claro. ese canibalismo de, de que se nos acusaba. Sí, ya sí. no, ya hay una integración, claro. se entendió, se digirió todo eso y ya todo se está trabajando sobre eso. Debo decirte que ahora, a partir del 19 de este mes, sí. el equipo eh, regional de esa plataforma se integra con el equipo de nuestro en la región, de, de, de cómo ejecutar sí. este plan y qué esta modificación, pues ya eso empieza a caminar. Sí. Porque a diferencia de lo que los detractores han querido decir, ¿verdad? Sí. Que actuamos, por pues, ejemplo, no, no, no, no, no, no, todo ha sido en consenso. Qué bueno. Todo ha sido a través de comunicación dirigente. Ahora, con los demás dirigentes, sí. no ha pasado porque no no estamos en el plano eh, que se va a llegar sí. cuando salgamos del este, entonces... Empezaremos a contactar, a unificar, a dirigir, eh, para buscar lo que es este, este acuerdo integral de ambas partes. Esa es la posición. Sí. Otro dato que queríamos señalarte: eh, nosotros, particularmente de dirigir la Confederación, somos representantes sí. para América Latina y el Caribe de lo que es el transporte turístico de la ITF. Pero muy, muy interesante. De la ¿no? ITF. Entonces, ¿por qué sí, esta claro. integración? Viene desde de, de ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estamos haciendo aquí va a servir de modelo, no solo para para Centroamérica, sino para toda América Latina. Porque hay que aportar este gran arena que una vez más sí. lo estamos iniciando en República Dominicana. Qué bien, qué bien. Santiago, muchos nos preguntamos cuando pudimos compartir con ustedes ayer la firma de este acuerdo, el papel del Ministerio de Turismo para llevar a cabo esto. ¿Cuál fue la integración y corte, el aporte especialmente al Ministro de Turismo para poder ser partícipe de este importante acuerdo, Santiago. ¿Cuál fue la participación del Ministerio? Mira, vamos a empezar, vamos a empezar, porque hay que ser justo sí. Vamos a empezar con el presidente Luis Abinader. Excelente. Preocupado, porque él en, en, en campaña antes de ser presidente, sí. él había hecho reuniones con nosotros. Sí. Y él se había comprometido de que si él ganaba la presidencia, él iba a ayudar, a ayudar para el desarrollo de este sector. Sí. Una vez presidente, nos encontramos con la desgracia de la pandemia, la situación, esta plataforma que con su capacidad tecnológica, su capacidad empresarial, bueno, se lo estaba llevando todo. Entonces, hubo que integrar, y entonces ahora sí entra el ministro de Turismo, sí. hubo que integrar lo que es el gabinete de Turismo, sí. donde lo encabeza el presidente, el ministro de Turismo, sí. y los demás sectores. Entonces, Ahí es donde existe el acercamiento. Excelente. Hay que buscarle una salida que permita de que ustedes no se hayan perjudicado y que por lo menos se preserve la nacionalidad de la República Dominicana. Qué interesante esa parte, Zamora. Eh, eh, que se eh, preserve y es eh, le, mantener esa autentic, ese nivel de autenticidad de lo que es la Dominicana. Entonces ahí ahí donde la dice, bueno, hay que buscar reunidos nosotros. Sí. Y escuchando la, la, la, las recomendaciones de nuestros propios dirigentes, sí. bueno, nosotros podemos, pero asumiendo nosotros el transporte, aunque sea en la plataforma. Excelente. Entonces, esta plataforma internacional que es, es la primera vez que accede sí. a una petición como esta, Qué bueno, eh, en complacencia al señor presidente, al ministro de sí. ok, está bien, no hay problema. Eh, eh, vamos a hacer la operación, vamos a prestar nuestra plataforma para que en ella ustedes puedan asimilar y ser ustedes los que presten los sí, servicios sí. con nuestras flotilla que es número uno en calidad sí. y en todo no, claro, claro. y ellos con su tecnología sí. entonces eso eso lo vamos a expandir a nivel nacional porque eh, la globalización Cierto. hace tiempo que viene sí, caminando claro. y, eso inevitable, y es inevitable, inevitable. Es inevitable entonces sí. en esta globalización tenemos que entrar todos sí. ahora vamos a defender nuestros derechos adquiridos pues vamos a aumentar los volúmenes y vamos a integrarlo en ella y vamos a rodar junto con ella, donde preservemos la nacionalidad, donde preservemos los derechos adquiridos sí. y donde salgamos, salgamos gananciosos. todo un dato. Vamos a ver. Esta plataforma tenía más de 100 mil servicios en la región de Leticia. Oye, eso. Bajo las condiciones dije, ¿Qué? y siendo ustedes líderes ¿Qué? de la zona. Más de 100 mil servicios. ¿Quiénes van a, a capitalizar eso siempre 100.000 servicio Nosotros. Sí, claro que sí. Pues, eso va a aumentar el volumen de producción de estos compañeros. Sí, claro que sí. ¿Ya ves? Sí. Entonces, esa, esa modalidad es la bueno. que vamos a extender al norte, al Gran Santo Domingo. Entonces, los, los que están torpedeando estas posiciones van a ser lo mismo que a de siempre que se oponen a todo. Sí. Ese pues, apoyo Nosotros, nosotros, sin tener que ver con estas situaciones eh, de las cavernas, sí, claro. hemos dicho, no, vamos a arroparnos vamos a, a la modernidad, a la globalización y vamos a proteger esos derechos de estos compañeros sí. para que en vez de que se empeñen se engrandezcan cada día más. Muy, muy interesante, Zamora. Muy, muy interesante eso que tú has dicho y sé que como bien tú has explicado va a permitir un mayor crecimiento del sector, ¿sabía? En todo el sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú entras a la red de ahora, eliminado, eso que es el ministro, y la convivencia de esta plataforma y los tradicionales, ¿para cuándo? Ya arrancó. Sí. Para hoy, como decía el señor ministro, sí. ya arrancó. Entonces, conjuntamente con lo que es la capacitación, la actualización, ¿verdad? Sí. esas problemáticas, lo que ahora dice es, bueno, vamos a mejorar las rutillas, vamos a mejorar los servicios, Vamos a mejorar la calidad para que el turista internacional y nacional que visita se sienta totalmente complacido con la calidad de servicio. Excelente. Zamora, tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera que al retornar podamos hablar un poco del papel que jugará el Intran dentro de esta nueva estructura. Venimos en un minuto.